Bueno, Yo creo que es una fantástica idea por parte de la Universidad, yo creo que durante muchísimos años la Universidad y la empresa han estado muy separadas y, y nos necesitamos muchísimo. La Universidad nos ofrece talento y nos ofrece posibilidad de investigar en, en proyectos que nosotros tenemos y nosotros les, les ofrecemos empleabilidad a, a sus egresados y, y luego el poder utilizar ese talento en, en, en proyectos que nosotros encontramos muchas veces que la universidad está lejos, quizás lejos de los de clientes o de, o de necesidades de la sociedad y nosotros les podemos acercar, pues haciendo que pues que sea beneficioso para los dos. Hemos tenido una muy buena relación, estamos participando, eh, estamos becando a una tenemos una beca alumni eh, con, un, con una persona. Hemos tenido varios becarios cada año que han, estado, han participado con nosotros, han estado, han estado de becarios y al 50% les hemos dado una oportunidad de, de trabajar fijos ya en la empresa, que ya están trabajando y, y en el ámbito de, de, de innovación y de I más D, pues yo creo que tenemos que profundizar más, lo, pero lo que hemos hecho, hemos estado en tres proyectos, unos relacionados con Acción Energía o con materiales en construcción, y, y ha sido muy, muy, muy, muy útil para nosotros por, por ese talento que comentaba al principio que hemos estado utilizando. Es importante el consejo social en el sentido de que, es, que estamos aquí, vemos hacia dónde vamos, entendemos, la empresa entiende hacia, hacia, hacia dónde está dirigida su, su estrategia y luego lo importante es, es responsabilizar a gente nuestra. Nosotros tenemos dos responsables, un en recursos humanos y otro en innovación, que son los que tienen la, el contacto día a día y vienen a los foros y vienen a... a, a, a pues, a continuar esa relación que fijamos en, en el Consejo.